Hola, muy buenos días, soy Rosana Pereira, directora de Actúa Psicología Positiva y aquí estamos de nuevo en este canal que hemos llamado Trabajar en Psicología Hoy vamos a hablar de un tema que casi es de lo más importante cuando alguien se decide a ejercer ya sea como psicólogo o como cualquier otra, otra profesión ¿Cuál es este tema? ¿Cómo consigo clientes? es la base para que yo realmente pueda seguir trabajando una vez que monto mi despacho como profesional de la psicología. Vale, yo he tomado algunas notas y me gustaría antes de empezar a decir cómo consigo clientes, por un lado que no es rápido, ¿vale? todos estamos deseando, abro la puerta y de pronto tengo una fila de personas esperando para que yo les atienda y haga terapia con ellos, no, no ocurre así. No somos una tienda de Apple, no somos un primar cuando abrió en la Gran Vía de Madrid, no funciona así. No hay colas de gente esperando a que abramos la puerta, por tanto, tenemos que buscar otros caminos, otras salidas. Y yo he tratado de eh, dividir lo que vamos a, a ver hoy en tres partes. La primera sería darte a conocer, ¿vale? Todos pensamos cuando hablamos de darnos a conocer, hoy es muy fácil darnos a conocer a través de las redes sociales. Y está muy bien, para eso sirven. En otro capítulo hablaré de para qué sirve cada una de las redes en función de cuáles sean mis objetivos. Pero de entrada, darme a conocer en las redes sociales, dar a conocer que he abierto un centro o un gabinete, como lo quiera llamar. Eso es importante porque si nadie sabe que estoy ahí, nadie va a acudir. Es importante utilizar internet los buscadores de internet para publicitarme en ellos, necesitas una web, te guste o no te guste necesitas una web y aquí voy a un poco a repetir lo que dice siempre Alfonso, Alfonso Alcántara que también es psicólogo, él dice una frase que la leí una vez y la repito muy a menudo, dice, si no tienes un blog eres un sin techo digital, todo el día tirado en las redes pero sin contenido. El blog, tu página web te sirve para ir creando esos contenidos que luego veremos la importancia que tienen. ¿Qué más cosas? Radio. Uf, es que, Rosana, la radio es muy cara, claro. Es que cuando tú decides darte a conocer y abrir tu negocio, necesitas plantearte que tienes que hacer inversión en publicidad. Hay una frase que dicen que es de Henry Ford, que dice algo así como que no hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar el reloj para ahorrar el tiempo la publicidad va a tener que acompañarte sí o sí desde el día que abres tu negocio hasta el día que te jubiles porque es imprescindible, no importa cuántos clientes tengas no importa lo bien que te vaya, necesitas ir haciendo publicidad de acuerdo. hay otra forma de hacerlo que es eh, ofreciendo folletos por ejemplo en la puerta de los colegios que pillen cerca de tu centro visitando los comercios de tu zona, haciendo relaciones con los comercios porque al final si ellos saben que tú has abierto ellos hablan mucho con sus clientes, pueden ser una referencia que, eh, bueno, que te refieran como personal ¿no? eh, de, de confianza. Eh, puedes también decírselo a todas las personas y conocidos que tienes, porque muchas veces se nos olvida que a quienes primero tengo que recurrir es a la gente conocida, a mis familiares, a mis amigos, a conocidos, fuera vergüenza. ¿Tú quieres vivir de esto? Pues que no te dé ningún tipo de vergüenza dar a conocer a todo el mundo que eh, que ya he abierto mi local, perfecto. Bien, esa sería la primera pata, no la primera parte de lo que, de lo que quiero contarte hoy. Luego tendríamos otra que sería el haz un buen trabajo. Claro, porque... Todos nos hemos formado en la profesión, todos hemos aprobado nuestra carrera, hemos aprobado un máster que nos habilita o tenemos una habilitación obtenida por cualquier otro medio. Lo cierto es que nos hemos formado, pero no vale con eso. Necesitamos la formación continua para estar siempre actualizados de nuestros contenidos. Eso nos va a ayudar a que lo hagamos bien el trabajo que hacemos. El blog, como os decía antes, que es imprescindible... El blog te va a permitir posicionarte como una persona conocedora de la materia en la que tú estás trabajando. Y aquí ya dejo caer que sería bueno que buscaras algo en lo que especializarte. Vale que puedas atender a personas mayores, a adolescentes, da lo mismo, pero necesitas una especialización. También tema para otro capítulo. Los contenidos, como te decían, te posicionan como una persona conocedora de tu, de tu ámbito, de tu expertise y eso facilita que cuando alguien lee un artículo tuyo en internet, diga, ah, ¿cuánto sabe esta persona? y vaya a tu página a buscar más artículos tuyos. Cuando esa persona necesite un profesional con el que trabajar, la probabilidad de que te busque a ti es muchísimo más alta que se vaya con alguien de quien no tiene ni idea, no le conoce o solo ve un rótulo en Google. Y luego, importantísimo, haz una buena terapia, prepárate las sesiones, da lo mejor que tengas de ti mismo porque una de las, mejoras, de las mejores maneras de conseguir clientes es a través de lo que llamamos el boca-oreja. Alguien a quien le ha ido muy bien contigo va a hablar muy bien de ti a las personas que son de su entorno y esto facilita que... Cuando esas personas de su entorno necesiten un psicólogo o una psicóloga van a recurrir a ti principalmente porque esta es una de las situaciones en las que buscamos a alguien de confianza y si un conocido mío, alguien en quien tengo confianza, me da buenas referencias de una persona, sin duda voy a ir a ese antes de ir a cualquier otro. Bien, y por tercer, en tercer lugar hablaríamos de la paciencia. Dices, ¿la paciencia para tener clientes? Sí, imprescindible, importantísimo. No puedes darte por vencida, no puedes darte por vencido. Necesitas, si decides elegir trabajar como profesional de la psicología, tener paciencia. Y para poder tener paciencia necesitas tener un colchón económico que te permita tener esa paciencia, claro, si tú abres no tienes ni para pagar el segundo mes porque necesitas clientes, ya te aseguro que va a ser un fiasco, vas a tener que cerrar, porque los clientes, insisto, no están amontonados en la puerta esperando a que tú abras, por tanto... Busca ese colchón económico que te permita mantenerte hasta que ese flujo de clientes empiece a aparecer por tu posicionamiento, por tu publicidad, por tu reconocimiento. Empieza a ver ese flujo de clientes, pero no es el primer mes, a lo mejor no es el segundo ni el tercero. Por tanto, hazte con ese colchón económico que puede ser con ahorros que tú hayas guardado, puede ser con alguien que te haga un préstamo, un banco, un familiar... Cuidado con esto, cuidado con los préstamos de familiares porque tú quieres ejercer la profesión durante muchos años, pero lo que no quieres es eh, generarte conflictos o problemas con la familia. Y ya sabemos que mezclar familia, dinero, préstamos puede salir mal, puede salir muy bien, pero puede salir muy mal. Por tanto, mi consejo, busca, si ahora tienes otro trabajo, primero hazte con ese colchón, Primero, lánzate a tener ese respaldo que te permita cuando decidas ejercer como profesional de la psicología, hacerlo de lleno. Y por hoy nada más, eh, espero que con estos consejos de cómo conseguir clientes, si alguien te había dicho que te va a conseguir clientes rápido, te ha engañado, ¿vale? la realidad es esta, no es otra, y simplemente paciencia, hazlo bien, date a conocer y acabarán llegando los clientes te lo garantizo, nada más por hoy, hasta aquí este capítulo de trabajar en psicología, esperemos que podamos tener otros muchos y nos sigáis, ¿vale? Como siempre te digo, adiós y sé feliz.